mi nombre es David Villalta y soy el gerente general de la empresa Villaplans ubicada en Nombre de Cartago Villaplans es una empresa que nació en el año 1994 eh, actualmente tenemos tres negocios dos de mercado nacional que sería la venta de almacigos de, de vegetales y ustedes pueden apreciar a, a mis espaldas diferentes tipos de vegetales en almacigos, como chiles, tomate, lechugas, repollo, orópolis, zucchini tenemos también venta de plantas eh, ornamentales para jardín, que lo que hacemos es producirlas y distribuirlas en los diferentes viveros del país. Ahí ustedes pueden ir a conseguir las diferentes plantas que manejamos acá, son alrededor de, de 100 variedades diferentes y las pueden conseguir en diferentes presentaciones, como son en bolsa, en maceta y en canasta. Eh, tenemos otro negocio que es la parte de exportación de semillas, tenemos producciones para Estados Unidos y Europa de semillas de vegetales, como lo son chile, tomate, pepino, zucchini. Y bueno, esta empresa, como les digo, estamos desde 1994. Tenemos 140 colaboradores en este momento, todos de la, de la zona de aquí de Cartago, de Vicenombre, Nombre, de Aguacaliente, de Paraíso. Y bueno, eh, seguimos con, con miras en, en, en expansión. Eh, ya son muchos años que tenemos en el negocio y hemos crecido al, al lado de nuestros, de nuestros clientes eh, la parte social es algo muy importante para nosotros y bueno, tenemos al equipo de Lancaster que lo ayudamos aquí en, en, en la comunidad, en su nombre ayudamos lo que son las ligas menores y también al equipo de tercera división y bueno, ya tenemos una relación de más de 10 años de estarlos apoyando en la gestión de ellos, y miras a a ir creciendo a estos pequeñines eh, que se vayan desarrollando en el equipo, que eh, tengan este que inviertan su tiempo libre en cosas sanas y también al equipo de tercera división eh, ojalá este, ayudándolo a ascender a segunda división y por qué no seguir más allá. Los invitamos a que nos visiten aquí en Dulcenombre de Cartago. Estamos ubicados tres kilómetros al sur de la Plaza de Dulcenombre de Cartago. Tenemos venta al público de ornamentales de 6 de la mañana a 11 y 30 de la mañana y la parte de almacigos, eh, ustedes pueden llamar al 2551-4000 y realizar su pedido. Eh, vendemos desde una bandeja hasta las cantidades que necesiten.